Me siento muy bien, es algo que nunca he visto. Es una emoción bastante. Mucha emoción y felicidad. Orgulloso, sobre todo, de poder estar aquí. mis amores, yo soy Catherine Boyce Buenos días mundo, buenos días a todo el mundo Si ustedes ven mi cara De, no sé, muerte viviente Ustedes, perdónenme Porque anoche estuve en el Grito de Independencia Edité el video, se los subí Cuatro videos ayer, se los subí todos Y aquí vamos en la cajita de información están los cuatro enlaces a esos videos Gente, acabo de despertar Me arreglé súper rápido Y bueno, después de haber dormido dos o tres horas Aquí estoy, vamos a ver el desfile que wow, de verdad, tuve la oportunidad de verlo en 2019 y fue maravilloso y estoy segura que este año no se va a quedar atrás gente ya vamos caminando seguida como saben nuestro hospedaje aquí justo en el primer parímetro hacia el Zócalo pero hoy gente vamos saliendo a una calle que se llama Isabel la Católica a ver si podemos encontrar este lugar que estamos buscando en donde se está formando la gente que va a marchar el día de hoy pueden seguir viendo ya hemos caminado bastante estamos buscando la calle Isabel la Católica gente estamos buscando a Isabel la Católica porque nos dijeron que desde allá va a salir el desfile así que queremos tener esto de primera mano para todos ustedes para que lo puedan disfrutar en sus casas gente tuvimos que montar un ciclo ¿Cómo se llama esto este es un ciclo. un ciclo taxi para poder llegar porque en verdad hemos caminado demasiado y no es que se esté pasando la hora, pero sí no hemos desayunado, no hemos bebido líquido Dormimos solamente tres o cuatro horas Llegamos a un punto que creemos es un buen punto Nos estamos guiando por la música Ya se escucha la música, así que vamos para allá Ya se escucha la banda de guerra, le decimos en Panamá banda de guerra Cuando suenan esos tambores, así esos redobles tan intensos Le llamamos banda de guerra, gente, pero bueno Ahí vamos, algo que les voy a comentar, el uniforme de estos caballeros que están por aquí está divino, o sea, en serio, está bellísimo. Oye, qué elegancia, ¿ya salieron o van a salir? Vamos, vamos a salir, vamos a salir. Van a salir, sí, ok, bien, bueno. Bien. Aquí atrás ya tengo esta banda de guerra que está sonando durísimo. Yo espero que ustedes me estén escuchando en este momento. Porque sí, está altísimo, está muy fuerte y se siente súper emocionante, miren todo esto. Ahora quiero llevarlos a ustedes un poco más adelante, donde tal vez hay más multitud y hay más gente, pero quiero que vean, quiero que lo disfruten y quiero que lo vivan junto a mí. militar de medicina. Escuela, es una escuela... militar Ajá. de medicina. Sí. O sea que ustedes van a ser médicos militares. Exacto. Wow. Sí. ¿Y cómo se preparan? ¿Cuántos años de preparación son? Eh, estudiamos seis años aquí seis años. en el Sí. Pero son... es como si fuese una carrera normal de medicina, ¿verdad? Sí, exactamente. Es medicina pero medicina pues mezclada con formación militar. Wow. Eh, estamos nosotros interno, como en calidad internos, se dice. Sí. Estamos cuatro años como internos y en los últimos dos años ya como oficiales. Sí. Ya podemos salir todos los días. Wow. Eh, es igual que las carreras civiles en las cuales el sexto año, en este caso el sexto año, es un internador rotatorio en el hospital. ¿Pues? Adiós. ¡Viva México! Esto. Chicos, ¿ustedes por qué tan elegantes? Pues tenemos que estar presentables para el desfile ¿Y ustedes que son también están estudiando medicina como los de allá o como No, nosotros somos ingenieros. ¿Ingenieros? Sí. ¿En qué? ¿Qué tipo de ingeniería? Somos ingenieros industriales electricistas. ¿Y qué se siente estar hoy vestido así y rendirle honor a tu ah, patria? Muy, mucha emoción y felicidad. felicidad. Orgulloso sobre todo de poder estar aquí. Estas armas. ¿Son reales o son para, para marchar hoy? No, son reales. ¿Son reales? Sí, sí. ¿No tiene municiones? No, las tenemos sin municiones. Perfecto, me alegra mucho ver. eso. ¿Ustedes qué estudian? aviación aviación ¿Para que van a ser pilotos? Sí. wow miren, miren a los pilotos del futuro aquí. <risa> <risa> esperemos, esperemos, ¿Pero van a ser pilotos para el ejército mexicano? No, sí. Ser, sí, Sí. Y digamos, si en algún momento ustedes deciden hacer su carrera comercial, ¿podrían hacerlo? Sí, pero sería después de, eh, terminar, de terminar los ocho años de servicio del ejército. ¿Qué se siente hoy rendirle honor a su país? Se siente pues, bonito porque nos, nos, además de, de, las dos, de las dos semanas que nos preparamos, creo que nos llevamos preparando como todo el año para, para, para hacer esta pasada del desfile. pero hoy precisamente nos encontramos con nuestro amigo Micha, el ruso, el rusito que ha estado recorriendo todo México y bueno, hoy quedamos de acuerdo para encontrarnos aquí en el desfile y vivirlo juntos. De, miren, miren la altura de Micha. Dios, otra cosa. Yo no me siento muy rara diciendo, Micha. ¿Micha? ¡Ah! No, no decir eso. Es muy raro, pero Micha se llama Micha, así que ni modo. Oye, Micha y Yise parece que son familia, míralos. Tienen el mismo cabello. Pero bueno, amigos. ¿Cómo te sientes en este desfile militar de México? Me siento muy bien. Es algo que nunca he visto. Tanta militar, tantas secciones. Bueno, los rusos no vinieron. Eh, Putin, el presidente, no, no vino. <risa> Yo estaba buscando a los rusos, pero solo vinieron los franceses, eh, portugueses, y argentinos y colombianos. Y ya. ¿Cómo está usted? ¿Ven los videos? Claro que sí. Sí, y qué bueno. Gusta. Claro bueno, que sí. Justo. Ay, Nuestro amigo nos puede ayudar, dice. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se siente usted en este día tan bien, especial? Mi hijo Celebrando. ¿Está aquí? ¿En serio? ¿Dónde wow, está felicidades? Oh, felicidad. ¡Wow! ¡Felicidades! Miren Misha Grandote tomando esa foto. Desde las alturas. <risa> la verdad yo siento que es como un honor, ¿por qué? Porque servimos a México y a la vez hacemos lo que nos gusta, que es estudiar medicina. Como mencionaste hace rato, somos de la Escuela Militar de Medicina. Entonces nos jugamos como médicos militares. Y el estar aquí como que haciéndole un tributo, como dice, al país, es algo que llena de, de, de emoción, Imagínate, de chiquito veíamos los videos de los soldados desfilando, marchando, y de repente ya somos de esos soldados que estamos aquí. O sea, es una emoción bastante. ¡Qué lindo! ¿Siempre fue tu sueño servir a tu país? La verdad es que sí. Yo creo que la mayoría de aquí sabíamos a lo que veníamos y a lo que andábamos, entonces... Yo te puedo asegurar que todos aquí estamos cumpliendo un sueño. ¡Qué honor el de Tadeo! ¡Qué honor ser mexicano! Nos acaba de decir que hay un cadete aquí que es de Panamá. Así que vamos a buscar a mi hermano panameño. Por ahí debe estar. Estamos buscando a nuestro hermano panameño. Sí, claro. Uy. Explícame, explícame ¿qué, qué pasa con ella. Sí, Gente. El honor a la patria! Aquí estamos con Itaca, es un halcón. Esto es fiesta, Gise, esto es fiesta. Hoy oh, la gente está muy feliz. Se siente la vibra Fierce. y se escucha. Viva. Si este no es el desfile, ya yo, ya yo fui al desfile. Ya yo fui al desfile. Va, no. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a sacar. Bien, bien, aquí al servicio de la nación Estás feliz un saludo desde México Gente, finalmente encontramos a quien estamos buscando A nuestro panameño de México O ya sirviéndole a la patria mexicana Lo vamos a entrevistar en un momentito Así que prepárense para que lo conozcan Aquí tenemos al famoso ¿Dónde tú naciste en Panamá? En San Miguelito No te creo ¿En serio? Sí. Yo pensé que eras de Veraguas No, ¿por qué? No sé, me dijeron que era de Veraguas. San Miguelito representando aquí en México. ¿Por qué decidiste venir acá a estudiar? Más que nada fue una beca y como que decidí tomar la oportunidad, más que nada. Sí. Y pues llegué acá el primer año, me gustó muchísimo. Muchísimo. muchísimo y, y decidí echarle ganas así, para poder quedar. Después. Ah. Oye, ¿ya hablas como mexicano? Ya, llevo tres años. Ya perdiste el acento panameño. Ya, ya no se nota casi. ¿De qué parte de San Miguelito eres? De Manuel de Piedra. mano de Piedra, tengo un buen amigo allá que se llama Manuel. Manuel. Ah. Manuel está trabajando para que la juventud de Manu de Piedra salga adelante. Así bueno. que un saludo a Manuel. Un saludo para Manuel allá. Eso. Oye, mira tu bandera acá. ¡Wow! O sea, cuando la vi me quedé tipo, o sea, no puedo creer que tengo un panameño aquí en lo mío, pero qué honor. Probablemente ustedes no comprendan la emoción que yo siento, pero qué cool tener acá a un panameño que decidió optar por una beca. <música> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. privada acá conmigo miren aquí tengo mi escolta y me están cuidando acá <ríe> Hacer, eh, lo mejor venir a traer a sus hijos y sí, hijos, traiganlos, porque la verdad es una experiencia muy bonita porque al menos eh, de mi parte, así fue como empezó un sueño, y de, de, de, de ya quiero hacer esto y en algún momento lo pude, haber, lo pude cumplir y bueno, estoy mucho, muy feliz por eso. ¿Cuál fue ese sueño? ¿Qué quería hacer? Militar igual. ¡Militar! O sea, así es. wow, o sea, así es. wow. Qué honor servirle a tu patria, ¿no? Claro, claro, es, es, es, es, es un honor y más para todos aquellos que participan en el desfile, creo que es algo muy muy, muy padre, ¿no? muy, muy, bonito, muy bonito, es hermoso. Entonces, como, y claro, como niños siempre cuando uno está chiquito siempre los ve y siempre quiere ser uno parte de. Entonces es bonito que traigan a sus hijos y pongan un sueño, no solamente en el área de las Fuerzas Armadas, sino también en los colegios donde pueden estudiar y pueden estarse superando día con día. Así que ha sido buenos mexicanos cada día. Saludos a todos Saludos, saludos, saludos. saludos, saludos. Orgulloso de ser mexicanos <risa> de la Marina Armada de México Orgulloso de estar aquí con ustedes ay, sí. Que me saques una foto con ella sí. A esto le llamamos Orgullo Mexicano La gente está muy feliz, muy contenta de poder servirle a su país Mis amores, yo creo que este video se me alargó un poco Así que vamos a cerrarlo aquí Vamos a cerrarlo aquí y vamos a seguir el camino Hacia la vía principal para ver el desfile con la mejor vista de México Y aquí les voy a dejar abajo Vamos a dividir esto en dos videos Este es el primero, el segundo Aquí abajo en la cajita de información ya lo tienen para que lo vean Por favor, yo soy Katherine Boyce Si llegaste a este punto del video Comenta qué te ha parecido a ti todo ese desfile Toda esta fiesta mexicana, esta fiesta... Tan bonita y tan importante Suscríbete a este canal si no lo has hecho Suscríbete en este momento si no lo has hecho Recuerda que esto es un viaje Sin retorno a casa hasta descubrir Los 32 estados de México Ya llevamos más o menos 10 Entonces gente, por favor, síganos la pista Y recuerden que hay videos todos los días Y dice si Carolina también subió un video a su canal Se los voy a compartir aquí abajo en la cajita de información Para que vayan allí y comenten Que vienen de este video de Catherine Boys. Los amo demasiado, vamos a seguir con este video Vamos a seguir caminando, estamos bastante agitadas. Vamos a llegar a la vía principal para poder ver este desfile. Así que hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente.